vamos a ir respondiendo las entre todos si por ahí algún compañero tiene la respuesta al, a la pregunta que está haciendo el otro compañero entonces sería genial que pida la palabra y que le pueda responder en este caso a, al compañero ¿verdad? entonces ese tipo de iniciativa se aprecia muchísimo dentro de este curso entonces eh, vamos, a, vamos a comenzar esta reunión Voy a lo que voy a hacer ahora es voy a compartir mi pantalla ¿sí? voy a voy a compartir toda la pantalla para que todos puedan eh, en este caso observar el la, la clase sí. entonces voy a presentar toda la pantalla en, en este momento Y ahora tengo que entrar a mi curso. Hola, ¿me pueden escuchar? ¿Me pueden, ¿me pueden dar retorno si me están escuchando? Sí, se te escucha. Ah, ¿pueden ver lo que yo estoy viendo ahora en mi pantalla? ¿Sí? No se ve estoy todavía, contento. no se ve. No se ve todavía. Se ve la pantalla de los cursos. ¿Y ahora qué tal? ¿Ustedes pueden ver el curso? ¿Sí? No, ¿Hola? todavía no. No, no se puede ver, solamente tu imagen se ve. Sí se ve el curso, curso. yo veo. Ustedes pueden ver el curso, ¿sí? Me avisan porque lo que hice ahora es compartir la pantalla. Es una funcionalidad que tiene, en este caso, el, el Google Meet, donde permite compartir la, la pantalla, de, del, en este caso, del presentador. Y a partir de ahí, para que todos ustedes puedan ver. También ustedes pueden compartir su pantalla para que tanto, lo, tanto el, el docente pueda observar, digamos... Eh, la, la, la pantalla en este caso de un participante como también para que los otros compañeros puedan ver eso eh, si sí, es que lo amerita después pero lo que yo quiero saber en este momento es si ustedes pueden en este caso ver lo que yo estoy mostrando acá yo estoy en, estoy mostrando el curso ahora si ¿Sí? pueden ver se sí, ve ah genial gracias profe bueno entonces este es nuestro curso, estos son los, los coordinadores del curso, acá estoy yo como tutor, y esta es la, la estructura que nosotros desde, desde el Departamento de Informática Académica recomendamos para que todos los cursos que vayan dentro de, de la Facultad de Ciencias Médicas eh, tengan, digamos, esta estructura. Nosotros cuando creamos una plantilla, cuando, cuando le creamos un curso a ustedes, Acá arriba ya aparece el logo de nuestra querida Casa de Estudios. Después hay un bienvenido al curso D para que ustedes puedan editar eso. Y después una parte donde pone eh, quién es, quiénes son los coordinadores, quiénes son los profesores en este caso, y eh, su nombre y su correo. Esa es la plantilla que nosotros les presentamos a ustedes. Eh, siguiendo un poco y presentando lo que es el, el curso en sí, es muy importante que al comienzo, en la, en la, digamos, en, en un curso virtual que acá en la parte de arriba es, es, se encuentre una etiqueta de comience por aquí en este caso, donde el docente eh, eh, se, se recomienda que cada docente pueda poner en este caso, pueda compartir con sus alumnos, por ejemplo, eh, el, el planeamiento de, de, de la asignatura. Yo sé que cada asignatura o cada cátedra tiene su planeamiento, entonces eh, eso que nosotros presentamos allá en la facultad es importante que esté acá eh, para los alumnos, para que ellos puedan conocer eh, cuáles, cuáles son eh, los contenidos, en este caso, que el profesor va a desarrollar, cuál es la bibliografía o cuáles son las bibliografías que él... El, el profesor va a utilizar en este caso y cuáles son los temas que el profesor debería de desarrollar en, en una fecha en particular. Entonces también para que el alumno, eh, si es que le da el tiempo, ¿verdad? pueda ya consultar la bibliografía y pueda ya también mirar esos temas. cuando Es, es diferente cuando uno está trabajando en, en, una, en, una, en un curso eh, presencial a cuando uno esté trabajando en un curso 100% virtual, que es la, la situación nuestra en, en este momento. Entonces, eh, lo, lo recomendable siempre es que se pueda usar, si es que se puede una, una presentación del curso donde se le pueda ver inclusive al, al, al docente principal o al jefe de cátedra en este caso presentando su asignatura. Si eso no es posible, por lo menos que exista una, una breve presentación de, de, de que, que, cómo se va a estructurar el curso, cuántas unidades tiene y un, un breve currículum por lo menos de cada docente que vaya a, a trabajar en este caso dentro de, de, de esa cátedra en particular, ¿sí? Entonces, eh, eh, eh, ahí un poco siempre eh, está la la diferencia digamos entre un curso presencial y uno 100% a distancia lo otro que siempre tenemos que eh, tener en cuenta es que eh, es, sería recomendable en este caso que en todos los cursos exista un, un, un material donde el alumno por ejemplo tenga la facilidad de ver cómo él puede entregar una tarea en este caso, por ejemplo, este enlace ya muestra dentro de EDUCA cómo un alumno puede entregar su tarea. Entonces, lo recomendable sería que en esta parte exista ese tipo de información para el alumno. Cómo él puede, en este caso, entregar su tarea, cómo él puede responderle a un profesor en el foro, o cómo él puede, por ejemplo, responderle eh, eh, o consultar, por ejemplo, a su profesor en un foro de consultas. Entonces, eh, esta inducción, digamos, sobre estos temas dentro de un curso virtual es muy importante que aparezca y yo les pediría a ustedes, eh, señores profesores, que este, que este video, perdón, que, que esta estructura del curso, eh, un poco eh, tenerlo en cuenta, así que cada uno en su curso puede copiar eh, la URL de, de cómo su alumno puede entregar una tarea. Esto ya sea para los cursos de pregrado y para los cursos de posgrado. Ayuda bastante a que el alumno no te esté escribiendo cada rato cómo es que puedo alzar mi tarea, cómo puedo responder en el foro. Entonces, eh, este tipo de, de, de estructura ayuda para eso. ¿sí? Lo otro que siempre vamos a eh, tener en cuenta en, en un curso 100% virtual es la parte comunicativa. Esto es muy importante porque nosotros no le tenemos a nuestro alumno en este momento frente a nosotros, sino que cada uno está en diferentes lugares. Este tipo de cursos normalmente lo toman las personas que están en las mismas condiciones de ustedes ahora, donde normalmente son personas profesionales que tienen dos o tres trabajos que tienen una familia y que aparte de eso tienen la voluntad de seguir estudiando. Entonces, eh, los, los cursos 100% virtuales normalmente los toma eh, personas con ese tipo de características. Eh, teniendo en cuenta la coyuntura que estamos teniendo ahora, nosotros vamos a lanzar nuestros cursos eh, uh, eh, utilizando nuestra plataforma, anteriormente se trabajaba también con la misma plataforma pero como un apoyo a la docencia presencial, en este caso lo estamos lanzando prácticamente 100% en línea, entonces siempre es importante que en un curso exista un chat para las consultas, pero este chat para las consultas en este caso se utiliza cuando el docente llega a un acuerdo con sus alumnos para que en un horario determinado, tanto el docente Cómo el alumno pueda ingresar dentro de este chat. El chat es muy interesante de utilizar, pero no es recomendable para un grupo eh, de, de muchos alumnos en este caso, porque muy rápido el docente pierde el hilo. Si es posible con un grupo de 10 personas más o menos entre el tutor y la, la cantidad de alumnos, es recomendable manejarlo desde un chat mayor a ese número ya es complicado para el tutor poder manejar eso. Con respecto a, a esta primera parte que yo les comenté en el video, que no es, digamos, eh, no es obligatorio que el docente pueda eh, o deba en este caso completar las tareas que existen acá, pero es muy recomendable que el docente lo haga porque justamente el docente va a en algún momento va a poner, eh, va a disponibilizar dentro de su curso un chat para las consultas, por ejemplo. O puede ser de que, eh, que tenga la necesidad de utilizar una consulta, por ejemplo. O puede ser de que tenga la necesidad de utilizar una base de datos, un, una wiki. O al finalizar del curso se utilizan estas encuestas eh, que ya están predeterminadas para saber si qué tal le, le pareció al alumno, la actitud del, de su tutor, de cómo le pareció al alumno, por ejemplo, el funcionamiento de la plataforma. Entonces, ese tip, eh, estos tres, estas tres encuestas se utilizan al final del curso, no, no al comienzo. en sí. Existe también el glosario de términos, que es una actividad colaborativa, porque este, este glosario nos tienen que nutrir, en este caso, todos nuestros alumnos. Acá nosotros podemos utilizar todos los vocabularios técnicos de nuestra de nuestra asignatura en particular, entonces eh, es una tarea colaborativa porque aparte de que el alumno pueda eh, introducir en este caso los términos de, del util, utilizado más frecuente dentro de la asignatura, también puede responderle al compañero que en este caso publicó eh, ese significado a, a, a esa eh, ese, a, a ese vocabulario técnico, digamos, ¿sí? Eh, también es importante que uno como docente sepa también cómo entregar una tarea, porque en to, eh, todo momento un docente va a ofrecer tareas a sus alumnos, pero es interesante también que el docente pueda visualizar esto desde el punto de vista del alumno. Lo otro también son las, los cuestionarios que nosotros normalmente disponibilizamos dentro del curso. Esto yo lo he visto utilizar bastante en... en en los cursos de posgrado, el uso de cuestionarios. Los cuestionarios eh, son, como ustedes saben, son test de evaluación que la plataforma, dependiendo del tipo de preguntas, ya te lo califica automáticamente. Eh, se lo puede utilizar como, como una tarea, eh, para una evaluación formativa, en este caso, para ver qué tanto ya están conociendo nuestros alumnos, o se lo puede utilizar como una eh, evaluación sumativa. En, cuando es una evaluación sumativa, eh, normalmente eso eh, se, se tiene en cuenta, digamos, ya tiene que aparecer también en ese planeamiento que les comenté a, hace un rato. Eh, estos cuestionarios normalmente se les pone un límite de tiempo y eh, se le puede ser de que se le, se le ponga una contraseña o no, dependiendo ya siempre de cada docente. El límite de tiempo es muy importante que, que, se, que se ponga eh, al, al cuestionario porque eh, sirve un poco también para, para medir eh, los conocimientos del, del alumno, en este caso en un, en un tiempo predeterminado se lo suele utilizar a los cuestionarios así eh, si es una prueba formativa se le suele dar varios intentos también para que el alumno en ese caso se le da al alumno la oportunidad de ir aprendiendo de sus propios errores en los cursos eh, 100% a distancia se suele utilizar también los cuestionarios con, con varios intentos en este caso entonces eh, la intención del, de esta primera parte es que el, el docente de la Facultad de Ciencias Médicas primero tenga una visión general de cuáles son las herramientas que puede utilizar dentro del curso en este caso y por otro lado... Eh, tener una visión general eh, desde el punto de vista del alumno de cómo completar esto entonces si el alumno le hace una pregunta por ejemplo al profesor el profesor está en condiciones de responderle desde el punto de vista del alumno también esto con respecto al uso de la plataforma lo otro y yéndonos un poco ya a, a lo que sería en este caso el, el, la estructura que nosotros recomendamos desde nuestro departamento es que para un curso 100% a distancia, eh, acá tengamos las unidades de, por temas en este caso, y acá arriba a través de estas etiquetas uno puede separar en este caso los materiales que se van a utilizar dentro del curso y por otro lado separar las actividades que se van a desarrollar dentro de esa unidad. Esto es muy importante también porque el alumno ya eh, no se le mezcla, digamos, eh, las actividades con, con, con los materiales que están disponibles en el curso. En un curso semipresencial que, que también es, un, es el caso nuestro en, en la facultad donde el año pasado la, las asignaturas que estaban trabajando lo, eh, lo, lo manejaban como apoyo a la, a la docencia presencial, entonces... Eh, en ese caso ellos utilizaban la siguiente estructura ¿verdad? donde eh, había materiales de uso presencial y materiales de uso a distancia lo mismo también actividades de uso presencial y actividades de, eh, a distancia entonces eh, ahí se diferenciaba un poco esta estructura acá donde en materiales de uso presencial se ponen todos los materiales que un docente utiliza en el aula presencial con sus alumnos y en materiales de uso a distancia se disponibilizaba en este caso, por ejemplo, eh, páginas de libros, algún documento en PDF de paper o el enlace, por ejemplo, a, a, a un sitio externo en la web eh, que le sirve en este caso a los alumnos para consultar esos materiales fuera del, del aula presencial y lo mismo ocurría con la parte de actividades donde la, a, había actividades presenciales y a distancia donde el, el alumno podría eh, en este caso podía hacer tareas dentro del aula y entregar eso en, en horario presencial o el alumno llevaba la actividad para realizarlo en, en su casa esa es la, la estructura que nosotros siempre recomendamos y es la que prácticamente todos los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas utiliza. Otro, otra de las recomendaciones que me gustaría darle eh, es con respecto al uso del foro de presentación, teniendo en cuenta eh, nuestro momento actual, que sería en este caso eh, un curso 100% a distancia. Es muy importante que en un curso 100% a distancia exista, en este caso, un foro para las presentaciones. Sí, eh, donde el profesor o el equipo docente en este caso tienen que ser los primeros en presentarse. Eso también es, es muy importante, donde cada uno presenta, digamos, un, eh, su, un currículum breve eh, de, como docente de, de esa casa de estudios y también donde le da la bienvenida a los estudiantes. Esa bienvenida es muy importante porque recordemos que en este punto, cuando un curso es 100% a distancia, el alumno no tiene la facilidad, en este caso, de poder ver y de poder conversar frente a frente con el alumno. Entonces, es muy recomendable que exista un foro para las presentaciones en cada curso virtual. En cuanto a, a, a la estructura que eh, yo utilizo en este caso y que es la, la recomendada según la bibliografía consultada y según los cursos que yo realicé eh, esta es la estructura recomendada ya sea para para un foro para una tarea eh, para un cuestionario así siempre uno tiene que definir cuál es el objetivo que pretende obtener con esa actividad que le va a ofrecer a sus alumnos Luego ponemos una pequeña introducción donde, eh, digamos, eh, eh, utilizamos una bibliografía eh, o utilizamos, digamos, parte de, de la bibliografía que nosotros consultamos, ¿sí? Introducimos un, el, el, el contenido en sí y luego en, vienen las instrucciones. En, el, en un curso presencial, digamos, uno puede indicarle a los alumnos cómo realizar una tarea pero en un curso 100% a distancia, entonces, uno tiene que detallar prácticamente paso por paso qué es lo que espera que el alumno haga dentro de esa tarea. Entonces... Eh, en este caso yo pedí que se actualice el perfil de cada uno de los participantes porque en un curso 100% a distancia es muy importante ver la imagen del profesor en este caso o la imagen de los compañeros. Recordemos que en un curso 100% a distancia nosotros no, no podemos verle a nuestro profesor, no, no, no tenemos esa posibilidad, pero si uno ve la foto del profe entonces es mucho más agradable. Y también si uno le puede ver a la foto del, del compañero de curso, también eso es agradable para, para los participantes. Entonces, es muy importante que esta imagen de, del profesor eh, es, eh, exista siempre dentro de un curso virtual. Luego está el, el contenido en sí de qué es lo que uno va a solicitar. Y algo también importante, siempre hay que eh, si, es, si es posible poner cuáles son los pasos que el alumno tiene que seguir para poder subir su tarea en este caso. sí Tenemos que definir también las fechas de entrega. ¿sí? Uno ya pone de tal fecha a tal fecha y va a estar disponible hasta tal hora. Y algo muy importante, los criterios de evaluación siempre tienen que estar ya disponibles para el alumno. El alumno en todo momento tiene que saber... Eh, ¿Cómo el profesor va a medir, en este caso, eh, la, la tarea que va a ir presentando? Es, eh, estos criterios de, de, eh, de evaluación es, es muy importante que ya exista acá. Eh, siempre utilizo la forma. Y lo otro que es muy recomendable que en todas las actividades exista es la bibliografía que el alumno debe de utilizar. En todo momento, eh, uno le tiene que facilitar esa bibliografía para que el alumno sepa dónde ir a encontrar esa información. Entonces, básicamente, esta estructura se va a repetir en, todos, en todas las tareas que uno disponibiliza dentro del curso. No sé si existe alguna pregunta hasta acá. Entonces para continuar, entonces continúo, sí eh, con respecto a, a las tareas en este caso con respecto a, a las tareas, eh, la, la tarea a uno yo veo que todos están muy bien, sí todos los que ya participaron, cambiaron su foto de perfil otros actualizaron otros lo pusieron, entonces, eh, mis felicitaciones por eso. En cuanto a la tarea A2, en este caso, que es, es una tarea obligatoria, esta tarea nos, nos pide, en este caso, eh, está el objetivo, como les comenté, la introducción bibliográfica, ¿sí?, sobre este tema en particular, y acá están las instrucciones que los participantes deben de seguir para poder en este caso completar esta actividad entonces acá nos pide acceder al, al curso y en este caso eh, realizar la siguiente configuración están como les comenté los pasos para eh, subir esta tarea está también en este caso eh, la guía de, de evaluación, fíjense que acá están todos los criterios de evaluación que yo voy a tener en cuenta. Realmente esto es eh, sería como una lista de cotejo lo que yo estoy trabajando en este momento. No es una rúbrica directamente, sino que sería una, una lista de cotejo. Y acá en el apoyo yo ya les pongo, ya les pido, consulten este material y la información está en estas páginas. Si es posible, en un curso 100% virtual, hasta ahí deberíamos de llegar, digamos que le tenemos que inducir siempre a nuestros eh, estudiantes dónde conseguir esa información. Esa información puede estar, eh, como ustedes ya saben, en diferentes formatos, puede estar en un PDF, puede estar en un enlace a un sitio externo, podemos utilizar videos, podemos utilizar imágenes y a partir de ahí, en todo caso, solicitar la tarea eh, entonces, dentro de este material, en esta página está, digamos, explicada también eh, lo que se pide realizar a los estudiantes. En este caso, eh, estoy acá, y eh, lo que nos pide es modificar la, o editar los ajustes de nuestro curso. Entonces, en la página donde indica el material... Nos, nos muestra esto. Tenemos que editar acá los ajustes del curso. Fíjense que acá eh, cada uno va a encontrar su nombre, eh, guión educa 3.8. Eso si ustedes lo quieren cambiar, lo pueden cambiar sin problema. Por ejemplo, pueden poner, qué sé yo, técnica quirúrgica 1 o cirugía 1, cirugía 2, eh, pueden poner neumología, pueden poner, eh, por ejemplo, posgrado en... En, en cirugía bariátrica, cosas por el estilo. Si cada uno tiene la asignatura en la en, en, en el cual va a trabajar, entonces eso ustedes en todo momento lo pueden cambiar. Si de repente me piden que yo les cree un curso, y yo les creo un curso dentro de EDUCA, y me pasan el nombre y ven que les falta un acento o escribí mal algo, entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? entran, editan los ajustes de su curso y le cambian, en este caso, el, el nombre, ¿sí? Lo que pide en este caso, en la tarea obligatoria, es que uno pueda definir la fecha de inicio y la fecha de finalización del curso. Pide el 25 de abril, en este caso, entonces eh, pongo 25 de abril y pide que, en este caso, la fecha de finalización sea el 30 de diciembre, entonces esos criterios yo los modifico acá, ¿sí? Y los habilito en este punto. Fíjense que ustedes cuando buscan el, el, el curso, ustedes van a ver que ahí aparece en, en, en la primera portada, digamos, de, si uno mira sus cursos, puede observar de que eh, puede ver el curso con, con, con esta imagen en particular. Ustedes en este caso pueden buscar una imagen que sea relacionado al a, a la asignatura que van a desarrollar durante el año lectivo y esa imagen lo pueden subir acá. Entonces, cuando el alumno abre, eh, educa en este caso, ya va a poder relacionar esa imagen con el curso y le va a ser un poco más fácil, digamos, encontrar su curso. Entonces, eso también es muy es recomendable para todos aquellos que lo quieren hacer. Acá también pueden poner un resumen del curso. Por ejemplo, el curso consta de nueve unidades temáticas. Poner las unidades temáticas, por ejemplo, una pequeña descripción. No se recomienda que esta descripción del curso sea muy larga. El formato del curso, nosotros estamos utilizando el formato por temas. Pero existen otros formatos. El formato social, que sería como tener un, un foro directamente. La actividad única que sería para una única actividad, y el formato semanal, donde aparece de semana tal a semana tal, de semana tal a semana tal, digamos, ¿ok? Eso cambia en, en la visualización del curso. Por ejemplo, semana 1 del, del 04 de, de mayo y hasta el... Eh, 10 de mayo, por ejemplo, va a poner, si es que pone, utilizamos este formato. Nosotros normalmente en la Facultad de Ciencias Médicas utilizamos, eh, teniendo en cuenta el, eh, la, la planificación o, o nuestra, nuestro plan de estudios, lo, lo manejamos esto con, con unidades temáticas, entonces lo dejamos por temas. En apariencia, en este caso, siguiendo un poco lo que nos pide acá, nos pide que muestre hasta siete anuncios, eh, eso se va a visualizar ahí en el curso, por ejemplo, los anuncios que va haciendo el profesor, entonces, para que ese ítem de noticias aparezca eh, con, siete veces, digamos. o sea, eh, para que se pueda visualizar eh, el anuncio 1 el anuncio 2 el anuncio 3 cuatro, 5 seis, siete, y si hay un octavo, ese octavo, ya no, eh, digamos, el, el, el anterior es el que desaparece y los nuevos siempre van a aparecer arriba. Entonces, el número de anuncios lo podemos cambiar acá. Otro de lo que piden esta actividad es que el tamaño de archivo, fíjense que el tamaño de archivos en Educa en este caso, permite solamente hasta 20 megabytes, sí. pero en este en este momento les pido que ustedes configuren hasta 10 megabytes. Después de corregir esta actividad, ustedes pueden cambiar eso sin, sin ningún problema. Pero esto significa de que por cada archivo que un profesor, pueda levantar en el en su curso por cada archivo eh, el máximo permitido es de 20 megabytes ¿sí? eh, después básicamente eh, que permita mostrar el libro de calificaciones está acá para que los alumnos puedan consultar sus calificaciones cualquier duda sobre los temas que aparecen acá entonces existe este icono que está acá donde te muestra eh, para qué vas a servir en este caso cada una de estas opciones de configuración. Otra de las opciones que más adelante vamos a cambiar es con respecto a los grupos. En la Facultad de Ciencias Médicas hay, varios, hay varias carreras, eh, perdón, hay varias asignaturas que trabajan por grupos. Yo conozco, por ejemplo, los de Anatomía que están trabajando con 18 grupos de alumnos normalmente y cada grupo tiene su tutor y cada tutor se encarga de sus alumnos y cada tutor por ejemplo pone o disponibiliza un, una tarea para ciertos grupos de alumnos entonces si esa es la manera en la cual van a trabajar eh, deberían de eh, trabajar esta configuración acá ya sea con normalmente se utilizan grupos separados y eh, forzar el, el modo de grupo el agrupamiento no, no vamos a definir todavía acá eh, y acá en renombrar el rol, por ejemplo, para, por ejemplo, creador de curso, podemos poner creador de curso, profesor. Estos son los roles profesor sin permiso de edición, estudiante e invitado que aparecen en cuando uno va a, a definir, digamos, eh, los, los roles que le va a dar a cada participante dentro del curso. Eso también se visualiza en otro lado. Entonces, una vez que nosotros tengamos toda esta configuración, Simplemente le damos en guardar cambios y mostrar, ¿sí? Entonces, guardamos eso ahí y luego la tarea nos pide, en este caso, entregar esta tarea. Esta práctica cada uno lo, lo tiene que hacer en su curso de prueba, ¿sí? Que lleva el nombre de ustedes y lo que hace es, entra dentro de la tarea, copia esto con control C, ¿sí? Para copiar o le puede, puede seleccionar acá, clic derecho, copiar, y se va hasta, hasta el curso de educa, en este caso, desde su curso de prueba, y sigue estos pasos que ve acá, los pasos para subir la tarea, y luego pega eso, ¿sí? Otra cosa que yo puse acá es, cómo entregar un, un, una tarea, si es que eh, hay algún alumno que de repente no le queda claro, entonces ah, desde acá ya puede ya puede consultar eso, los criterios de evaluación que ya están visibles acá, ¿sí? y eh, simplemente ahí uno en, entrega su tarea. No sé si hay alguna alguna pregunta con respecto a, a esta tarea. Entonces, paso a la siguiente. ¿sí? Eh, la, la siguiente tarea en este caso, ¿sí? la siguiente tarea... Es la tarea que nos pide añadir etiquetas al curso y añadir diferentes tipos de recursos, en este caso, dentro de un curso virtual. Como siempre, el objetivo que se pretende obtener con esta actividad, una pequeña introducción y acá están las instrucciones, ¿sí? Entonces, acá lo que nos pedía era primero crear estas etiquetas dentro de un curso. Estas etiquetas a nosotros nos sirve para poder, en este caso, darle una estructura al diseño de nuestro curso. Entonces, para cuando uno está diseñando su curso, normalmente lo trabaja allí. Y para cualquier cosa que nosotros necesitemos hacer si nosotros crea necesitamos agregar un recurso o si nosotros necesitamos agregar una actividad, lo primero que tenemos que hacer es editar eh, los ajustes del curso, eh, perdón, activar la edición del curso, ¿sí? Entonces, al activar la edición del curso, lo que uno tiene en este caso es eh, que le permite al, al, al docente eh, agregar ya sea recursos o actividades o editar algún recurso o alguna actividad que ya haya publicado dentro de su curso también nos permite eh, mover eh, a la derecha o mover a la izquierda fíjense que esto también nos permite esto nos ayuda para el diseño de nuestro curso también nosotros en todo momento podemos ocultar un, eh, nuestro trabajo, de repente tenemos un tiempo libre, un sábado, un domingo y queremos ya preparar una tarea o queremos ya alzar todos nuestros materiales de clase que vamos a desarrollar en la semana, pero que todavía no queremos que esté visible para nuestros alumnos, entonces simplemente ocultamos eso. Nosotros obviamente con el rol de profesor vamos a ver eh, eh, el, ese recurso o esa actividad y nos va a decir acá abajo que este recurso no está habilitado para el alumno y el alumno no lo va a poder ver. O sea, esto va a ser totalmente transparente también para el alumno. Uno también puede duplicar esto o en todo caso también uno puede borrar cualquier recurso o cualquier actividad que eh, en este caso disponibiliza en el curso. Entonces, ¿cómo uno crea una, una etiqueta? nos vamos siempre a añadir, fíjense que la, el, el grupo de actividades siempre va a estar en esta parte, nosotros acá vamos a trabajar la, la próxima semana, pero esta semana nos, nos toca trabajar en este grupo donde están los recursos, entonces lo que nos pide en este caso es añadir una etiqueta, solamente voy a añadir una etiqueta acá, le voy a dar acá en, para que me pueda añadir esta etiqueta, y me voy a añadir las etiquetas que me está pidiendo. Esta es la, la misma estructura que nosotros eh, presentamos ya con la plantilla eh, del de curso que nosotros creamos para cada docente. Cada docente realmente ya recibe el curso con esta estructura, con materiales, con actividades, con materiales de uso presencial, materiales de uso a distancia. Acá, este es el editor que yo, que yo utilizo, el que a mí me gusta usar. Eh, acá puedo modificar el tamaño de la letra, puedo modificar la fuente también, puedo ponerle negritas cursivas, puedo ponerle viñetas, ¿sí? Puedo también eh, aumentar la sangría, puedo disminuir la sangría, puedo centrar esto sin problemas. Lo puedo alinear, por ejemplo, a la izquierda lo puedo eh, subrayar, lo puedo poner otra vez en, en normal, ¿sí? Y acá, por ejemplo, me permite insertar tablas, me permite insertar ciertos tipos de caracteres. Bueno, una vez que yo tenga listo esto, simplemente le doy en guardar cambios y regreso al curso. Lo que pide la tarea es agregar, en este caso, seis, eh, seis etiquetas y bueno, lo, lo otro sería simplemente hacer lo mismo para, para cada uno. Y después uno puede observar ese cambio ya dentro del curso. Si por ahí esta etiqueta no corresponde que esté en este lugar porque siempre va a estar acá disponible, entonces esta etiqueta lo puedo, en este caso, mover del lugar. Simplemente tengo que seleccionar este icono que está acá, y lo voy moviendo hasta el lugar donde yo considero que tiene que estar. Entonces, si yo considero que acá tiene que estar esto, lo dejo ahí y esa es la forma en la cual uno agrega etiquetas a su curso y lo va colocando en el espacio donde crea conveniente que tiene que estar. En todo momento también yo puedo eliminar esto sin problemas. Y una vez que lo elimine, esto ya no hay forma de poder recuperarlo, sino que tengo que volver a crear una nueva etiqueta. Lo otro que pide en este caso eh, sería eh, añadir tres archivos. Y acá, como ya les mostré en el curso, hay básicamente dos maneras de subir archivos. La que a mí más me gusta es la de arrastrar y soltar porque... Eh, digamos que es la forma más, más rápida pero eso también va a depender siempre de, de, de la destreza ya que tenga el, el docente en este caso al comienzo esto cuesta un poquitito tiene un poco también su curva de aprendizaje subirlo así pero una vez que uno le encuentra el lado ya siempre siempre lo, lo alza de esta manera entonces eh, por ejemplo yo ya tengo activada la edición de mi curso. Si no tengo activada la edición de mi curso, no voy a poder subir ningún, ninguna, ningún recurso o ningún archivo en este caso. Entonces, eh, simplemente tengo eh, a la vista el, el archivo que quiero subir, lo selecciono y lo arrastro. Solamente lo puedo soltar si es que aparece Añada Archivos aquí. Si no aparece eso, si lo suelto, entonces este archivo me lo va a abrir en una en una pestaña dentro de mi navegador pero no me lo va a subir al curso entonces una vez que lo que vea eso ahí simplemente lo suelto y lo dejo en el curso y obviamente después esto tengo que ubicar en el espacio donde tiene que estar eh, este recurso siempre me va a, siempre me va a agregar el recurso acá abajo siempre y luego entonces uno ubica el archivo en el espacio donde tiene que estar. Entonces yo, por ejemplo, necesito que este archivo esté acá y lo dejo ahí para eh, que esté disponible a mis alumnos. Lo puedo mover y lo dejo ahí. Otro que pide en este caso, ahora mostré un, un solo archivo, pero pide subir tres en diferentes formatos. Y lo otro sería añadir una, un, un, dos recursos de tipo URL y ubicarlo debajo de la etiqueta materiales. Entonces, eh, uno puede eh, añadir un recurso de tipo URL, siempre nos vamos hasta añadir, no es una actividad, sino que es un recurso, está dentro de este grupo, y seleccionamos URL, ¿sí? Entonces, uno selecciona la URL, pone el, el nombre de la URL, por ejemplo, med.una.pi, esta es la url, esta es la dirección de internet que yo necesito utilizar, ¿sí? Y eh, voy a subir esto dentro de mi curso, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, página web de la facultad de Ciencias Médicas. Acá es donde se pone la URL en este caso. Y acá se pone una pequeña descripción. Yo suelo copiar y pegar directamente esto acá. Y acá en apariencia para que no me cambie esto. Para que siempre me muestre en una ventana diferente. Entonces suelo configurar para que lo abra en una ventana emergente. Una vez que tenga listo, le doy guardar cambios y regresar al curso y en ese caso ya esa url en particular ya tiene que estar dentro de mi curso hay veces en la cual uno necesita por ejemplo utilizar un archivo que tenga mayor a 20 megabytes recordemos que en educa hasta 20 megabytes uno lo puede alzar entonces en ese caso por ejemplo uno puede enlazar lo que tiene en su Google Drive, por ejemplo, un archivo, que sé yo, puede ser un libro que pesa 80 megas, por, por decir, que no me permite en este caso subirlo dentro de mi curso, pero yo en todo momento puedo subir ese archivo, esto puede ser un video también, lo puedo tener en, dentro de mi Google Drive y obtener esa dirección URL desde mi Google Drive para poder enlazarlo con mi curso. Entonces la URL es muy útil en estos casos porque yo puedo añadir una URL acá dentro de mi curso ¿sí? y a partir de ahí me voy a, hasta, mi, hasta mi unidad de Google Drive en este caso y busco el archivo que yo tengo ahí, recordemos que puede ser un, un libro por ejemplo, o puede ser una presentación de powerpoint que tenga adentro video, que tenga adentro muchas imágenes eh, y que sobrepase en este caso la, la cantidad permitiva eh, en, en megabytes dentro del curso entonces vamos a suponer que este es el, el archivo que eh, yo quiero alzar a mi curso y que tiene mayor a 20 megabytes Entonces yo tengo que obtener esa, ese enlace, esa URL de este material. Entonces me voy hasta acá, le digo, quiero al, compartir este archivo y tengo que observar cuáles son los permisos que va, voy a ofrecer en este caso sobre este archivo en particular. Predeterminado va a estar de que pueda compartir esto por, por URL en este eh, a ah, por correo, por ejemplo, pero yo tengo que buscar más información sobre este, perdón, tengo que eh, copiar este enlace, ¿sí? Para poder compartir esto con, con, con mis alumnos. Fíjense que acá eh, me indica que cualquier usuario de la facultad, en este caso de la Facultad de Ciencias Médicas, puede obtener este enlace, ¿Sí? Pero yo quiero que cualquier persona que de repente no, no tenga el, la, la cuenta med.una.pi pueda, eh, en este caso, pueda tener acceso a este material. Entonces, yo tengo que cambiar los permisos y tengo que decir que este, este, este material, en este caso, que es el PDF lo va a poder descargar cualquier persona que tenga este enlace. Y esa, ese enlace yo lo voy a publicar dentro de mi curso. Entonces, tengo que activar esta opción porque si no solamente los usuarios eh, de med.una.pi van a, a poder eh, con, eh, obtener esa información y todos aquellos que tengan un correo de Gmail o Hotmail, por ejemplo, no lo va a poder eh, descargar, entonces esto le doy en, en guardar acá ya le doy esos permisos y esta es la URL que yo tengo que copiar le doy en control C acá, o clic derecho copiar y me voy hasta mi curso, hasta mi curso de educa y eh, en este caso pego esta URL acá, eh, y acá pongo por ejemplo libro de, por decir, técnica Quirúrgica, o libro de neumología por ejemplo, ok, entonces cada uno puede ser un libro, puede ser una presentación como les dije, que tenga mayor a 20 megabytes, que tenga eso dentro de su de su Google Drive y que quiera compartir con sus alumnos, entonces una vez que yo tenga esto acá, simplemente le doy guardar cambios y regreso al curso esta es la mejor forma de compartir un documento dentro de educa que sobrepase esa cantidad de megabytes en este caso y eso lo comparto como una url dentro del curso entonces cuando el alumno quiera mirar ese libro ¿sí? o, ese, o ese powerpoint en este caso lo va a poder eh, mirar desde acá y también va a tener la posibilidad de descargar en este punto de descargar ese material para que después lo pueda utilizar dentro de su asignatura, ¿sí? Entonces eh, la URL es un es uno de los recursos para mí más importantes que existen dentro de de de de, de caso. ahora volviendo un poco otra vez a, a lo que pide lo eh, lo otro aprovecho también también oportunidad para solicitarle solicitarle ustedes y y también también voy voy disponibilizar disponibilizar después dentro de educa para que todos los docentes puedan descargar, este es la, el manual actualizado donde ya tiene enlazado en este caso todos los videos que nosotros publicamos dentro de, de nuestro canal y es un, un material que es muy recomendable que esté en cada curso de, de dentro de educa, entonces, eh, oh. me voy acá directamente, ese, ese recurso está acá dentro del curso. Entonces, lo que les solicité a cada uno de ustedes era que descarguen este manual que está acá, que, que lo puedan descargar del curso y luego subir eso como un paquete de contenidos IMS. Esto yo lo, lo trabajé con, un, con una herramienta de autor que se llama dice, Learning, y es un material que, que se hace digamos con en, en otro con, con, con otro con otra herramienta que no es educa pero que esa herramienta te permite en este caso exportar a este formato que se llama ims este es un estándar de documentos educativos para que después se pueda eh, utilizar dentro de cualquier página dentro de la web y en este caso para que se pueda utilizar dentro de un curso virtual entonces eh, para poder subir un recurso del tipo IMS lo que nosotros tenemos que hacer es añadir una actividad o un recurso ir hasta paquetes de contenidos IMS y agregar ese contenido en este caso, el, es el manual del alumno Educa Medicina. Y ese manual, que yo ya lo tengo descargado acá en descargas, es lo que se sube acá dentro del curso. ¿sí? Entonces uno puede también arrastrar y soltar. Esta es la otra manera de subir archivos en el video yo lo hice utilizando el selector de archivos y una vez que esto esté listo, entonces uno simplemente le da en guardar cambios y regresar al curso, y de esa manera entonces ya van a tener el manual del usuario, alumno en este caso, actualizado dentro de su curso y eso se visualiza con este icono en particular y tiene esta estructura en árbol en este caso. Y este, este, este material también ya tiene adentro, tiene, eh, permite incrustar imágenes, permite incrustar videos en este caso, permite también hacer preguntas a los alumnos de tipo verdadero o falso. Es un material muy interesante que próximamente vamos a, a preparar un curso de desarrollo de contenidos. Es algo que, que tengo pendiente y mostrar cómo se hace este tipo de, de materiales para después poder ofrecerlo a, a nuestros estudiantes. Bueno, entonces es así como uno trabaja o sube el, el manual del alumno que está en formato IMS dentro de Educa. Y lo último que pide en este caso acá es, eh, nada, básicamente eso y hay que tener en cuenta en, en esta actividad la rúbrica de calificación, ¿sí? Porque siempre, eh, como les dije, es importante que el alumno tenga a mano cuáles son los criterios que va a tener en cuenta el profesor para calificar esa actividad. Entonces, yo para esta actividad en particular me valgo de una rúbrica de calificación y de acuerdo a esta rúbrica, entonces uno trabaja. Cuando yo trabajé como auxiliar de enseñanza en la facultad, eh, el curso de informática médica, todo el curso se manejó desde esta perspectiva. Todas las actividades tenían rúbricas de calificación y el año pasado eso nosotros con el profesor Ratti lo presentamos en Innovación Docente. Entonces, el alumno eh, es recomendable que, si es posible, eh, ya tenga a mano eh, los criterios que va a tener el profesor para que eh, de cómo se le va a calificar esa actividad en particular. Y una vez que ustedes tengan listo esto, entonces eh, tienen que entrar en su curso de prueba, ¿sí? Eh, donde se tuvo que haber hecho esta actividad, copiar la URL del curso... Y entrar en el curso de Educa para poder después entregar la tarea. Se copia la, el enlace, esta URL del curso de prueba dentro del curso de Educa y así se entrega la tarea. Eh, no sé si hay alguna. No sé si hay alguna consulta con respecto hasta acá. Entonces, sí, miren. Sí, escucho. Te escucho. Eh, después tengo dos preguntas más para el final que eran sobre temas anteriores, pero en este punto. Eh, sí. Mi pregunta es, eh, como cada tarea, uno tenía que copiar la URL del curso personal Ajá. y subir a la tarea, ¿verdad? Sí. Y después uno le iba añadiendo, a medida que iba haciendo las demás tareas, iba añadiendo. Mi pregunta es, para consideraciones futuras, ¿verdad? Cuando le hagamos lo mismo a nuestros estudiantes, Ajá. cuando el profesor quiere corregir esa tarea, ¿uno Ajá. ve la versión final o al abrir cada tarea ve cómo entregó esa tarea ese día o uno ve ya la versión final con todas las tareas terminadas. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, en, en mi caso en particular es un, es un espacio dinámico donde en todo momento ese curso va a ir cambiando. Sí, y eh, yo para facilidad mía, yo les pido que ustedes copian esa URL para yo poder copiar eso, pegar en mi navegador e ir directamente al curso, porque si no tengo que entrar y buscar uno por uno, para poder calificar eso. En, en las tareas que ustedes, el tipo de tareas que ustedes suelen pedir, son por ejemplo, luego de hacer la revisión bibliográfica sobre tal libro, eh, responder a las siguientes preguntas, eh, una serie de preguntas ahí, donde el alumno tiene que preparar eso en un documento, Normalmente piden un documento en, en Word o en PDF para subir a la tarea. Entonces, una vez que ese documento se sube, el alumno sube adentro de Educa, eso ya el alumno, por más de que lo modifique en su computadora, eso ya se queda guardado ahí dentro de Educa y esa es la versión que utiliza. Hay otra manera de trabajar, que yo también lo trabajé con, cuando estuve como auxiliar de enseñanza con la profesora Iris en gestión de la información, donde eh, nosotros eh, hacíamos tareas colaborativas, en este caso, dentro de Google Drive. Entonces, dentro de Google Drive había un documento compartido, donde habían 10 alumnos, más el profesor, y eh, los alumnos iban trabajando, eso tenían que eh, hacer una como un survey, ¿verdad? Bajar un montón de, de, de paper, en este caso, a tomar un tema en específico, un, un tema que ellos elegían, que en este caso el doctor Horacio les asignaba, hacer una investigación sobre eso e, e iban completando eso. Entonces, eh, ahí lo que nosotros hacíamos era, eh, como el Google Drive nos daba la posibilidad de controlar las aversiones, nosotros veíamos realmente qué alumnos eh, hizo la tarea y qué alumnos no hizo la tarea, por ejemplo, y por fecha nos mostraba todos los cambios que se hacían dentro de la tarea. Entonces, cuando se entregaba la tarea, yo tenía la fecha de entrega de la tarea, por ejemplo, hoy, del día 5, y si yo calificaba el día 10, yo sabía eh, hasta qué punto se llegó el día 5. Por más de que ellos hayan modificado esa, ese texto en el Drive, yo sabía que hasta qué punto ellos hicieron la tarea. Entonces, eh, eso es en cuanto a una tarea colaborativa. Pero en cuanto a, la tarea, a, las, a, los, a las tareas normales que se entregan dentro de EDUCA, es la versión que subió el alumno hasta ahí ese es el que vale porque si después cambia en su computadora Educa ya no le permite más subir eh, ese digamos esa modificación a no ser de que el profesor le permita porque el profesor también puede enviar a borrador esa esa tarea de repente es una tarea que no tiene ni pies ni cabeza y el, el alumno te dice, pero por favor, profesor, por favor, profesor, y si el, el profesor considera, entonces puede enviar eso a borrador y le dice, bueno, vos vas a entregar tu tarea a tal día, tal hora, eso también el docente lo puede eh, asignar, digamos, tal alumno, pero solamente ese alumno, ese tipo de cosas se puede hacer en educación. solamente ese alumno puede entregar otra vez esa tarea, entonces, con las recomendaciones que le hizo el profesor, se va, hace nuevamente la tarea y vuelve a alzar la tarea. Pero para que eso ocurra, el profesor le tiene que dar esa autorización, pero es la autorización en, en Educa en sí. Le tiene que enviar a borrador y después se, se hace una excepción de usuario, se llama. Eh, en Educa, eso después lo vamos a ver cómo se configura, porque todavía no llegamos a esa parte. Se hace una excepción de usuario y a ese usuario nomás se le da. Eso también suele pasar, profe, por ejemplo, en un curso 100% a distancia donde eh, se tiene que entregar, por ejemplo, hoy la tarea y justo hoy en la zona de Fernando de la Mora hubo un corte de energía y mi alumno me tenía que entregar la tarea y esa hora el alumno tuvo problemas con la energía. Entonces te dice, profesor, yo tuve este problema, pero está el otro que vivía en San Lorenzo y en San Lorenzo no hubo eso. Pero él no hizo la tarea y él también te viene y te dice, profe, yo no hice la tarea, me puedes dar más tiempo. Entonces ahí el, el alumno puede decidir, no, él tuvo la oportunidad, a él no le voy a dar, pero al otro le hago una excepción porque él tuvo corte de energía y le doy la posibilidad para que me alce fuera de tiempo esa tarea. ¿Correcto? Bien, entonces un poco ya para lo, del, lo último que nos falta es la tarea A4 que corresponde a que corresponde a a trabajar una página, ¿sí? Entonces, eh, acá está la rúbrica de calificación que es muy importante que, como les digo, que siempre esté esa rúbrica ya eh, definida. Eh, acá veo que este enlace está roto, ¿sí? Pero esa rúbrica es la que está acá dentro del curso y que estoy seguro que todos ya miraron está dentro del curso ese enlace está roto por eso no, no me lo está mostrando pero básicamente lo que pide eso es que creamos nosotros una que creamos una página recordemos que una página tiene ciertas características nos permite ingresar imágenes nos permite agregar texto nos permite eh, agregar urls para que el contenido sea más dinámico nos permite agregar videos. entonces tiene ciertas características muy muy interesante una página y se lo suele también utilizar para para brindar contenidos a nuestros estudiantes en este caso esta es la rúbrica eh, que se pide respetar nos pide insertar textos he visto ayer que muchos están logrando esto sin ningún problema insertar imágenes he visto también que los trabajos están muy buenos donde tuvimos inconvenientes fue en la inserción de videos que después ya aclaramos cómo lo podemos hacer la inserción de tablas y la inserción de la de la url externa en este caso entonces teniendo en cuenta esta rúbrica uno empieza a, a trabajar en este caso esta actividad y para ello siempre nos vamos hasta añadir un recurso o una actividad. Añadimos en este caso un recurso de tipo página y a partir de acá ponemos eh, en este caso voy a utilizar lo que tengo el nombre de la página es lo que va a estar visible dentro del curso ¿No? ahí está esta es este es el contenido, esto es lo que realmente se va a visualizar acá ¿sí? entonces voy a tomar por ejemplo la reseña histórica acá de la facultad a modo de ejemplo nada más, entonces nos pedía insertar textos ¿sí? Entonces uno puede insertar textos acá ¿sí? también nos pedía Insertar imágenes. Recordemos que las imágenes lo podemos buscar acá. Yo normalmente las imágenes lo busco por Google. Lo busco eh, utilizando también es, eso, estos filtros de Creative Commons para poder utilizar. Eh, Me voy a estas imágenes, y por ejemplo quiero utilizar esta imagen, entonces guardo esta imagen, y a partir de ahí después lo voy a utilizar dentro de mi página, voy a guardar esta imagen, acá. guardo y luego eso lo trabajo desde acá entonces para insertar una imagen me voy hasta acá inserto esta imagen que yo ya lo tengo descargado de aquí le digo que quiero subir una imagen acá en subir un archivo le doy en seleccionar imagen o seleccionar archivo en este caso y me voy hasta donde está este archivo. Inserto esta imagen y ya tengo. ¿Okay? Puedo después buscar un video en YouTube. Y obtener el, el, el enlace en este caso. Vamos a ver que hay acá. Bueno, voy a usar este de Duca, que es el que ya me trajo. Y vamos a suponer que este es el video que yo quiero usar. Y entonces me voy acá en compartir. Tengo que buscar el código de, de inserción y tengo que copiar este código de inserción. ¿okay? Luego me voy otra vez hasta acá y yo tengo que marcar acá adentro donde quiero que esté mi video. Entonces acá voy a poner video y abajo ya voy a usar la bi biografía, por ejemplo. Entonces yo pongo acá... Para marcar esto, para saber dónde tiene que ir mi video, y me voy acá en modo de código HTML. Esta es la forma un poco más trabajosa de hacer esto, pero es la forma en la cual uno puede manejar esto. Entonces, donde dice video, acá, bibliografía, acá está. Entonces, donde dice video, está acá, y ahí es donde yo copio ese enlace, le doy en actualizar, y ya tengo el video dentro de mi página. entonces Ya lo puedo reproducir acá. Luego puedo utilizar la bibliografía. Donde en este caso me pide utilizar un recurso URL siempre teniendo en cuenta nuestro, nuestro, nuestra rúbrica. Insertar una URL externa. Entonces yo voy a copiar esta URL acá. y me voy hasta mi página tengo que seleccionar esto acá y le digo que quiero usar insertar un, un hipervínculo Le doy en insertar y ya tengo mi página en apariencia nada, simplemente le doy guardar cambios y regresar al curso luego lo que me faltaría en este caso sería ubicar esa página en el espacio donde tiene que estar dentro de, del, curso de, de, de, del, del curso virtual en este caso y bueno lo, lo otro que me faltaría sería copiar eh, eh, en este caso mi curso de prueba la url de mi curso de prueba y pegarlo dentro del, de este curso de NEDUCA para entregar eh, la tarea A4, en este caso, donde nos pide diseñar esta, esta página en sí. No sé si hay alguna consulta. Miguel. Sí. Sí, profesor. En, en las indicaciones vi que ahora vos pegaste un texto y en la rúbrica también decía lo del texto, pero en las... En las instrucciones de la tarea no figuraba eso, dice en el ah, punto ya. uno, añada un recurso de tipo página y ¿Ah? esta página debe estar relacionada a la materia y que tenga ¿Sí? al menos una imagen, un video, una tabla y un enlace. ¿Sí? Y yo no le puse por eso texto y cuando leí la rúbrica que valoraba el texto, yo le escribí nomás ahí un párrafo, pero ahora veo que vos hiciste diferente, vos copiaste un texto y añadiste. Y no sé qué cómo se va a valorar eso. Porque la verdad mi, es que... Justamente yo, no, mi tarea me dice que hice el 74% nomás y yo supuestamente completé todo. ¿Será por eso? Yo, no, eso te muestra el avance dentro de la tarea en sí. Yo todavía no califiqué esa tarea. Viste que en educa también te va indicando el porcentaje de avance dentro del curso al alumno. Entonces, eh, seguramente te faltó entregar todavía otra tarea. O teniendo. teniendo, Lo que pasa, profe, es que, como yo puse eh, esas tareas de la unidad 1, de la unidad 0, perdón, donde no era obligatorio completar, ¿de acuerdo? Entonces, eso también me toma en este caso como para tomar ese porcentaje. Pero yo todavía no califiqué eso. Entonces, si le agregaste el texto, genial. Y acá, al igual que el, el profesor Cuenca, yo también estoy tomando mis anotaciones y voy a, voy a modificar esa parte, te agradezco mucho porque eso te, lo vengo arrastrando desde cursos anteriores, es muy importante, otra consulta, no sé si hay alguna otra consulta más entonces, eh, para, para ir cerrando. Si hay consultas, esperamos acá sin problemas. Yo traté de cerrar esto en una hora y una hora cinco más o menos me llevo. Si me permitís una consulta más. Sí. Eh, mi otra pregunta que quedaba pendiente era en relación a los videos. Estos Ajá. videos tutoriales están todos incluidos en el manual usuario del estudiante. Entonces, si yo añado sí. este manual a cada curso, ¿El estudiante ya va a poder entrar a revisar cómo subir una tarea o tengo que ponerle el video aparte, así como vos nos pusiste en nuestro curso de educa? Gracias. Um, lo, sí, lo ideal sería que se ponga ahí arriba por lo menos esos dos videos, de, porque lo que más se utiliza, sinceramente, son los foros y las tareas. Y en tercer lugar, eh, los cuestionarios. Porque hay, los cuestionarios más se usan en, en, yo veo que más usan en, en los posgrados, ¿sí? Por, por el trabajo que suelo hacer con los docentes de posgrado, que ellos usan cuestionarios. Pero esos tres por lo menos. Lo otro, doctora, es que acá en el curso también hay un material que voy a, que voy a compartir con ustedes, que es el, el, el material este de... Pero, eh, que, que ya compartirlo con ustedes, pero que también voy a, voy a poner en el... Hoy voy a compartir eso, ahora que me acuerdo. Voy a compartir en el, en el grupo de docentes. Es este material donde muestra eh, la guía del usuario-alumno, pero en este caso, con, con unas presentaciones de PowerPoint, ¿sí? Entonces, presenta eso desde otra perspectiva. Y acá, ustedes ven acá que tiene un, un icono de en este caso de una camarita, donde el alumno si le da clic a esa camarita, en este caso ya va a poder observar, digamos, el video que está en nuestro canal de YouTube, De eh, cómo tiene que, en este caso... Eh, Responder a a una a un foro o de cómo en este caso tiene que completar el cuestionario o de cómo tiene que subir una tarea propuesta por el docente, por ejemplo. Entonces, esa es otra opción que quiero, o sea, que voy, hoy voy a compartir sí o sí, pero que también ya estaba dentro del curso de ustedes. Entonces, eso también pueden en todo caso, la organización de medicina a mí me encanta porque hay inclusive delegados ahí en Politécnica, nosotros no tenemos esa figura del delegado. De hecho, corríamos todos y es que alguien nos hablaba para ser delegado cuando yo era alumno en este caso. Pero ustedes le pueden pasar eso al delegado, por ejemplo, y eso después va a, va a recorrer entre los alumnos. Y ahí está todo, cómo cambiar su perfil, cómo responder en el foro, cómo escribirle un mensaje al profesor, eh, cómo completar las tareas, todo está dentro del material y el material tiene un enlace para visualizar el video relacionado a ese tema, entonces lo preparé también teniendo en cuenta la, las indicaciones en este caso que venía de, del rectorado y la gente del CONES, donde decía que el alumno también tiene que tener una preparación para utilizar nuestra plataforma. Entonces, yo creo que este tipo de materiales les va a ayudar muchísimo a ellos para responder a las dudas que ellos tengan. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces teniendo en cuenta que ya no hay más consultas, le agradezco a todos. Fíjense que acá veo que estamos estamos 12 acá. Yo no estoy mirando, ahora justamente no estoy mirando el chat, pero veo que también hay consultas en, en el chat. Eh, no sé si había consultas específicas ahí, pero como le estaba comentando, eh, podían hacer sus consultas directamente preguntando ahí sin, sin problemas. Si no hay más consultas, entonces le, les agradezco muchísimo a todos el haber compartido con nosotros acá este espacio. Eh, como les dije, esto está grabado y lo voy a publicar en el curso. Muchísimas gracias. Los lunes siempre en este horario vamos a encontrarnos para todas aquellas personas que puedan. Si, el, elegí lunes para que se tomen el fin de semana, digamos, para trabajar y porque los martes se entregan la tarea, entonces un día antes también para, para ver cómo cómo encarar, digamos, cada tipo de actividades que están dentro del curso. Entonces, eh, nos vemos el, el siguiente lunes, si Dios permite. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Hola. Miguel. Gracias, gracias.